Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, estimados, hoy como es deuda, es lo prometido Vamos a estar subiendo lo que son los resultadetes del de evento que había organizado con el canal Amigo de Ideas Eternas Cultura Travelers Así que, bueno, básicamente teníamos, para refrescarles la memoria, teníamos 30 días de cuenta premium para el primero, segundo puesto 14 días de cuenta premium y para el tercer puesto 7 días de cuenta premium bien basándonos en que tenían que dejar eh, su nick y estar suscriptos en el canal de eh, estos queridos amigos bien eh, eso por un lado ahora vamos a estar haciendo este sorteo ya en instantes nada más pero también quiero avisarles y quiero informarlos que estos próximos días que van a venir en el canal eh, van a estar buenos para ustedes porque porque se viene algo muy muy grosso que nos informó la empresa en el día de ayer o antes de ayer bueno no me acuerdo no importa pero me informó básicamente que vamos a estar sorteando también un 703 versión 2 ok o sea el doble cañón premium vamos a poder sortearlo aquí en el canal incluso también junto a 14 días de cuenta Premium. Bien, todavía no está. No está planificado cómo se puede hacer entrega de este premio. Si quieren, estaría bueno también que tiren ideas abajo en los comentarios. Estaría muy muy bueno de cómo les interesaría. No quiere decir que yo vaya a hacer lo que digan eh, la mayoría de comentarios. Nada de eso. Eso lo voy a determinar yo después más adelante. Pero sí que estaría bueno que tiren ideas, por lo menos para ayudarme a pensar un poquito a mí. Y que bueno, ser un poquito más creativos también. Dicho lo dicho, ya saben, 703, versión 2, doble cañón, premium, se viene sorteo pronto Y también 14 días más de cuenta premium, ¿bien? Bueno, listo He dicho lo que tenía que decir Abajo también una cosita más, Tienen recuerden los links de donación Todo esto se puede hacer, obviamente, porque ustedes donan al canal Y esa plata, como siempre les digo, vuelve al canal, ¿ok? Se reinvierte eh, después también tienen el grupo de Whatsapp número 2 también abajo Tienen el canal de Twitch Se vienen también sorteos para el canal de Twitch Y para la gente que esté en Instagram Tienen todo abajo los links Si quieren seguirme en las diferentes redes sociales también Claro que sí Bueno, vamos, vamos a meterle power a este a este eh, sorteito 5, 4, 3, 2, 1, go A ver quién ha sido O quiénes, mejor dicho, han sido los Afortunados a ver mucha suerte nick en what es luis quesada un me gusta Supongo que ahora ha sido el mismo o yo no sé puede ser o los chicos de, de ideas eternos también puede que, que sean eh, perfecto vale vale vale ha dejado su nick entonces luis eh, quesada como luis gualino o galino no sé cómo se dice ha ganado los 30 días de cuenta premium eh, Jorge Vélez comentario Cómo va creciendo todo esto Grande Nando y grande los chicos de Ideas Eternas Un saludo de Chile Bebotes El señor eh, Jorge Vélez Tan conocido como XXJorgeXX12 También 3 me gusta Y eh, ha ganado 14 días de cuenta premium Y el tercero es el señor Windows Music Player Like y suscripto Nick En el What Mauro-bajo Argentina Y tiene dos me gustas Me estaré poniendo en contacto con todos ustedes Tanto eh, Luis Quesada como el señor Jorge XX Y Mauro Argentina Para que les haga entrega de lo que son estos premios Así que bueno amigos, básicamente eso por el momento Recuerden que también, no sé si se los dije Pero es importante, esperen voy a hacer un corte bueno, acá estamos, acá estamos. Hice un pequeño corte, ustedes ni lo sintieron, pero acá estamos. Eh, entonces, les decía que está a la venta el burras, chicos. El burrasquito, el burrito más querido para. Para los que lo tenemos y lo hemos jugado. Está en la tienda Premium. Por les interesa. Por si les interesa. 1.010 pesos argentinos. Eh como siempre no me canso de repetir que no me meto en la economía de cada uno pero si sí me preguntan si el burras vale la pena vale la pena es un muy buen tanque la verdad que, que tiene una excelente movilidad una muy buena presión eh, a medianas eh, a corta distancia a medianas es muy muy preciso tiene como una especie de el aimbot que tiene el ebr 75 fl eh, Creo que, por ejemplo, en Frontline me pasaba mucho que cuando venía un EBR me sucedía muchísimo que con otros tanques ligeros incluso no salía a correrlos porque sabía que me iba eh, con la precisión que tiene me iba a matar y en cambio con el burrasquillo eh, sí me animaba a ir a buscarlo porque sé que le iba a clavar las dos pepitas que tira que eh, recarga en unos 21 segundos más o menos y tenés también, claro que sí eh, una pegada de entre 700 más o menos, es lo que se dice Que pega eh, los dos corchazos Puede sacar 670, 680, 710 Pero por ahí andará Alrededor de los 700 Bueno amigos, eh, sin más Eso, no, no quiero hacer más largo el video Sí quería contarles que estaba el burrasquillo para comprar pues Si a alguno le interesa Y básicamente eso, recuerden Se viene el doble cañón y 14 días De cuenta premium Espero que lo disfruten Y que les haya gustado el video Claro que sí. olvídense de, no, no olviden, no, no se olviden de suscribir al canal Dejar ese like y compartan el video Y bueno, ya todo lo que saben Suscríbanse, dejen ese like, por supuesto, claro que sí Y sígan, síganme en Twitch también Que estamos ahí, all the day Todos los días en Twitch En Twitch me buscas como Nando-Capo Claro que sí Bueno chicos, un saludo gigante, que tengan un hermoso domingo Y nos vemos en la próxima Chau chau